La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el BIS Club de Antonella las novedades previstas para este verano, una vez que se ha visto obligada a suspender su gala anual a causa de la crisis generada por el COVID-19. Ante las medidas de prevención impuestas por las autoridades y haciendo un ejercicio de responsabilidad para no poner en peligro la salud de voluntarios, artistas e invitados, Asociación Española contra el Cáncer Marbella ha optado este año por organizar ...el sábado 8 de agosto, un torneo de gol... ...en el Real Club de Guadalmina... ...que tendrá su posterior entrega de premios... ...el día 10 de agosto, en el Hotel Anantara, Villa Padierna. Buenas tardes, lo primero, gracias por haber venido... ...una vez más, gracias por haber venido a todos un año más... ...este año, por las circunstancias del coronavirus... ...pues ha cambiado mucho las cosas... ...lo primero, hemos podido hacer nuestra gran gala... Hacíamos todos los años en Guadalmina de 600 personas para la asociación. Todas las ediciones de nuestra gala son importantes, pero ahora os necesitamos más que nunca. Debido a la suspensión de este año, vamos a ingresar un 40% menos de nuestro presupuesto. Pero vamos a hacer todo lo posible para que la atención al paciente no se vea disminuida. Quiero dar las gracias por su colaboración al Ayuntamiento de Marbella y al Ayuntamiento de Estepona, al Real Club de Gol de Guadalmina y a sus socios, que siempre están con nosotros. Nos ceden las instalaciones y nos hacen sentir como en casa. Yo creo que no hablo muy bien con el micro porque lo bajo, lo subo y de vez en cuando alguna periodista luego dice que digo lo que no digo. Pero bueno, no importa. Y al Centro Comercial de La Cañada que un año más patrocina a la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias a la familia Olivo, que son la familia Olivo, son nuestra familia también, demostrando su compromiso con la lucha contra el cáncer y la confianza que tienen nosotros y en el trabajo de transparencia que caracteriza a la Asociación Española contra el Cáncer. Yo no puedo dar las gracias a todos los que estamos ...porque serían muchos... ...antes decía que la primer gala... ...que organicé... ...fue con la madre de Lara en el Marbella Club... ...y este año que está muy ahogada... ...he pedido a la hija que nos ayude con la subasta... ...con Nacho Cubillo... ...mi amiga Raquel... ...ha venido a cumplir con nosotros... ...ella que patrocina Cana Dorada... ...que es la que lo organiza el Festival de Cine... ...nos va a regalar una escultura preciosa... ...de un escultor venezolano, San Sanseviero, San San que la vamos a subastar con la estadía y con las entradas para el festival. También tenemos a Gómez Molina, en Europa, bueno, todos, no sé. Y una ceramista que nos ha hecho unos platos como trofeos para el gol maravilloso. Tenemos 180 regalos... Uno para cada jugador del campeonato de golf, ya que este año, pues la cena va a ser mucho más limitada. No podemos estar todos, entonces no lo tenemos anunciado. Es la entrega de trofeos en el Villapadierna. Gracias por estar con nosotros, por colaborar. Os paso primero. Que hablen un poquito al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga y Comunitario de Andalucía, Francisco Aguilar, que no me olvido, y luego, bueno, pues, vais pasando. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Eh, este año. Este año tenemos una pandemia. La Asociación Española contra el Cáncer tiene la, no sé si se da suerte o desgracia, de convivir con las pandemias, porque el cáncer es una pandemia que llevamos muchos años luchando contra ella. Especialmente esta pandemia del coronavirus nos afecta y afecta a aquellas personas que tienen las defensa bajas por estar luchando por, contra el cáncer o porque han pasado la enfermedad del cáncer. ...eso es lo que nos eh, obliga, lo que nos motiva... ...para que a pesar de todos los, los problemas y todos los consejos... ...y todas las reticencias que pudiera haber en un principio... ...para organizar la, el campeonato de golf... Y la, ...y la posterior entrega de premio... ...esa lucha nos hace el correr el, no es riesgo... ...porque vamos a cumplir con todos los requisitos... habido y podrá haber... ...pero creemos que es necesario... ...el que consigamos y el que hagamos este esta reconocimiento... ...a todas aquellas personas que a pesar del coronavirus... ...siguen eh, luchando contra el cáncer. También quiero hacer la oportunidad de tener los micrófonos... ...y tener televisiones y emisoras de radio aquí escuchando... ...para algo que me preocupa mucho. La pandemia ha tenido un efecto secundario... ...ese efecto ha sido el miedo... ...al ir a los hospitales... ...el hecho de no ir a los hospitales... ...ha significado... ...de que un porcentaje muy alto de personas que se... ...que estarán contagiadas o que tendrán un cáncer... ...no se les ha diagnosticado todavía... Eh, hablando con el consejero, recientemente... ...me dijo que había bajado enormemente... ...el diagnóstico de enfermos de cáncer en la región... ...supongo que toda España, pero él ha hablado de la región obviamente... ...eso significa que esos enfermos que se están produciendo... ...que seguro que seguirán por estadísticas, estarán... ...se les va a coger con mayor tiempo y menos tiempo de prevención... ...y sabéis que es fundamental la prevención... ...y el coger a tiempo la enfermedad para su curación... ...entonces yo desde aquí hago un llamamiento... ...para que todas las personas que entiendan o crean... ...que puede tener algún tipo de cáncer... ...se dirijan a cualquier centro hospitalario... ...a pesar de las medidas... ...con todos los cuidados, con todas las prevenciones... ...pero que se diagnostiquen cuanto antes... ...porque es fundamental para la Y ...yo creo que con esto ya tengo bastante con lo que he dicho... ...así que por favor extiendan el mensaje... ...de que todo aquel que pueda tener cualquier tipo de, de enfermedad... ...que acuda a que los diagnostiquen, gracias a todos. ...la de la Asociación Española contra el Cáncer... ...porque como os ha contado Maica... ...fue mi madre la primera que... que bueno, ...en la que confió Maica para ayudarle a colaborar hace unos cuantos años y bueno, Laura Valenzuela es Laura Valenzuela y es inimitable pero por lo menos yo como hija voy a intentar ayudarlo lo que pueda porque hace ya unos 25 años, como pasa el tiempo, yo tuve un cáncer y mi madre pues eh, tuvo que sufrirlo conmigo y ahora que soy madre puedo decir que realmente ella es quien más lo sufrió y por ello se implicó absolutamente con la Asociación Española contra el Cáncer durante muchos años y con Maika en numerosas ocasiones y lo que es la vida, años después, yo ya curada, fue ella quien cayó en un cáncer y que también lo superó, así que creo que podemos decir que somos dos grandes eh, supervivientes de esta enfermedad y aquí estamos, mi madre ahora está en Madrid, no puede estar aquí el día 10, pero aquí estoy yo como en representación suya para ayudar absolutamente en todo lo que pueda. Y solamente repetiros algo que ha dicho el presidente de la asociación que me parece fundamental y es lo necesario que es la rapidez a la hora de un diagnóstico de cáncer. Entonces a la mínima que notemos cosas raras... Eh, Vamos a ir al médico, si es, eh, es solo un momento, es un, un rato. Y las mujeres, de vez en cuando, vamos a hacernos esas palpaciones en la ducha eh, de las mamas, porque realmente la rapidez es fundamental. Así que nada, deciros que de verdad que es un placer y un honor para mí el poder colaborar en este año tan complicado con una asociación que me toca tanto de cerca, la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias. Y nosotros hemos hecho un festival de cine en República Dominicana que se llama Canadorada Film Festival. La primera edición fue este año, en enero, y se subastó el año pasado en la gala contra el cáncer, la estadía para dos personas en el Hotel Sede y entradas VIP a el festival. Este año estamos donando las culturas que se le entregan a los productores, directores y actores como reconocimiento por su carrera, que es de es un escultor venezolano muy reconocido, Daniel Sanzé el cual este, va a ser subastado junto con eh, la estancia para dos personas a eh, participar y estar y ser parte de Cana 2021, que será en República Dominicana, Dios mediante, para el mes de abril 2021. Así que, bueno, gracias. Bueno, primero, una vez más agradecemos de haber venido todos, ¿no? que estamos más de años, con dificultades, con éxito. Agradecer a Maika, que a pesar de todo lo que ha pasado, se ha movido sí, de una manera fuera de lo normal, que estamos todos, vamos a tener lo de gol, vamos a tener la escena, y entonces que tenemos que respetar y armenar Maika... ...como todos nosotros... buena Maika... ...de lo mal que salud. lo dijo a Shao. ...un año más... ...cuando doña Maika nos dice... ...ven, lo dejamos todo y... intentamos ayudar dentro de nuestras posibilidades... ...que si me preguntan a mí es mucho... ...y si le preguntan a doña Maika es poco... ...pero bueno... ...pues espero que este año... ...a pesar de todo lo que está cayendo... ...salga pues como todos los años espectacular... ...y que... Y que estemos todos contentos porque la causa es la mejor que podemos tener. El entorno no es ahora mismo más apropiado, pero nunca debemos olvidar que, que, lo, que nos hace, lo que necesitan ayuda, da igual lo que esté cayendo, les hace falta la ayuda. Gracias por todo, por estar aquí y esperemos vernos muchos años, ¿no? Muchísimas gracias. Para que el mensaje les llegue de una manera clara y nítida, en representación no solo de la Asociación Española contra el Cáncer, sino también en representación del Real Club de Gol Guadalmina, representado en este acto por nuestro presidente, Juan Ramón Martínez Landazábal, al cual debo agradecer su presencia, ya que tiene unas obligaciones familiares con una nieta pequeñita, que la tiene un poquito abandonada, pero ha venido para acá para sumarse a este acto, y desde aquí a Juan Ramón le voy a pedir, por favor, que en nombre del Real Club de Gol Guadalmina os dirija unas breves palabras. Gracias, más Guadalmina, el Real Fuego de Guadalmina y los socios que son realmente los que apoyan este proyecto, pues apoyamos este año, un año especial, singular, la celebración de un torneo de gol para lo cual los socios del Real Club de Guadalmina ceden sus instalaciones para que se pueda celebrar este torneo de gol que seguro que va a ser un éxito. Nada más, eh, agradecer a todos los que habían estado aquí presentes y que Guadalmina, el Real Club Guadalmina, seguirá, seguirá siguiendo apoyando a la, la Asociación Española contra el Cáncer como ya lo venimos haciendo en los últimos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, este es un torneo de gol que luego tendrá una cena de clausura con entrega de premios. Pero en los torneos de gol lo importante es el formato, el resultado y enfrentarse con el reto de darle a la bola y dar los menos golpes posible. De eso saben mucho las jugadoras que profesionalmente se dedican a este reto y jugadoras formadas en el Real Club de Gol Guadalmina desde pequeñitas que están batiéndose el cobre por esos circuitos y abriéndose paso como son Noemi Jiménez y Laura Gómez que vienen a daros su apoyo a este evento Voy a permitirme el lujo de eh, dar un salto. Eh, todavía no vamos a, a llamar a otra jugadora también formada en Guadalmina, no la vamos a llamar, porque para mantener los campos de golf hace falta maquinaria, el sistema de riego. Y tenemos un colaborador entre nosotros en la figura de Sandro Lara representación de diversa, que se han involucrado muchísimo en este evento. Sandro, nos ayudas con los campos y ayudas a la asociación. Para nosotros es un honor poder colaborar, acudir a la llamada de nuestros amigos y en estos momentos creo que más que nunca es nuestra, nuestra obligación, nuestro deber, estar apoyando y contar con nosotros, como habéis contado antes, como el en el futuro. Para nosotros es un placer y muchísimas gracias. Bueno, me he saltado el protocolo, están con nosotros, que ya lo ha presentado Manolo del muy ilustre del Ayuntamiento de Marbella, y Begoña Morales, muy de ilustre del Ayuntamiento de Estepona. A mí me vais, me vais a permitir que os diga en dos pinceladas lo que supuso la gala contra el cáncer del 2019. La gala contra el cáncer del 2019 dio 196.000 euros de beneficio después de detraer los gastos y la recaudación fue una recaudación importantísima. Con eso se consiguió aproximadamente cubrir un 40% de los presupuestos anuales de la asociación que son 465.000 euros. Prácticamente la mayoría de esos ingresos se destinan a los cuidados paliativos, a los programas de asistencia y a mantener y a sostener esa asociación y esa sede que tenemos en la Avenida de Mar. Este año nos enfrentamos desde el principio con un reto que es que el 2021 siga siendo un año en el que la Avenida del Mar sea ese faro de solidaridad y atención hacia las personas que sufren el cáncer y hacia las personas que también son familiares y conocidos de esas, de, de esos, de esas personas y que por lo tanto tenemos también que ayudarme. Seguir siendo ese faro para que podamos, de alguna manera, paliar esta enfermedad. Son 365 días, lo hicimos el año pasado y lo volvemos a repetir este año. La Asociación Española contra el Cáncer se levanta el 31 de enero y se cuesta el 31 de diciembre. No tenemos descanso ni un solo día y este año va a ser especialmente duro. Sabemos que podemos contar con las ayudas de las corporaciones municipales, con los colaboradores. Vamos a darle las gracias a todos los que van a participar en este torneo de gol, No solamente a los participantes que se involucran, sino también a todas las casas comerciales, las cuales sería interminable de nombrar en este momento. La cañada, por supuesto, me deshago en elogios hacia, hacia esa empresa y hacia esa persona. Gracias a él, realmente el logro de este, este torneo de gol está garantizado al 50%, porque es el 50% siempre de todo lo que hacemos. El otro 50% es el corazón que pone. Gracias, don Tomás Olivo, y gracias a la cañada. Quiero decir de las voluntarias y voluntarios que, de, que ayudan a la asociación? Aquí hay algunas representadas. A, a Juan Carlos Domínguez, sentado siempre allí detrás, responsable médico, a Pilar, a todo el equipo, a todo el staff, todos los conocéis desde siempre, van a estar ahí ahora y van a estar siempre. La Asociación Española contra el Cáncer para este torneo va a... los, los métodos de, de protección y de prevención son los máximos, apoyándonos en el protocolo de la Real Federación Andaluza de Golf. Vamos a tener el máximo de, de, de precaución a la hora tanto de empezar la, la partida por el hoyo 1, que no como tradicionalmente que es salida al tiro, sino que haremos por el hoyo 1 y mantendremos todos los, todos los sistemas de protección desde un rastreo de todos los jugadores para que nos digan con quién han estado en caso de que Dios no lo quiera pudiera hubiera, llegar a ocurrir una, una situación no deseable. La entrega de premios se hace dos días después para que todo el mundo tenga la posibilidad de organizarse y de llegar con tiempo al, al a Villa Paterna para acudir a esa cena de gala, para acudir a esa cena de entrega de premios, perdón, es que se me se me sale del alma. En fin, lo que vengo a decir con esto es que estamos intentando, con todas las circunstancias adversas que podemos encontrarnos, dar nuestra mejor cara. Y estoy seguro, estoy seguro, y pido disculpas si algo no sale bien, que al final todo saldrá bien. Personas del golf como Laura. Personas del golf como Noemi y también nuestra embajadora del golf en Estados Unidos que os va a dirigir unas breves palabras.